La, van, van, van, estoy... la cosa está como ¿Dónde está la misma. Ok, sí. Eh, para el túnel. el animal que tiene como arma 117 el animal que tiene como arma oh, coge bebé. esta bebé. arma esta arma que se llama M4L 75 balas eso es para que no recargue y mate un equipo completo tú solo si oh, le caiga ya uno aquí tengo uno aquí por detrás va, lo detrás. el lado tuyo de que está conmigo en la casa. Va subiendo a la casa, subiendo. Sí, de ahí que está el lado tuyo. Bien. bien. Sí, muere ¿Y con qué es que tú me estás dando? Depende del arma que tú tengas, animal. Está hay alma, es no estás hay armas que son disparantes, no sirven. La trae, Está más... bien es parecido a mi niño. Oye, está ahí arriba, ¿Papare? aquí. Ahora, ahora Ahí, ve. no todo para allá? Ah las balas que pasan yo las he caído todo. Es yeah. que yo ando recogiendo. Yo las recojo aunque no tenga el anjo. Para cuando yo lo encuentre. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. ¿No nah, te doy un poco? Ah, te doy así. Mira aquí, ahí, ve venga gente yo estoy y te voy a dejar los tres ahí no tienes ahí tú tienes casi 300 ah ah ah ah le puede ah ah ah tienes casi 300 ah miren no es que llegan los refuerzos no nada, ¿no? la, llega la, la, no la, la casa entera esa casita entera está llena ah, de barro no, de hecho creo que te dejé demasiado no, no me la espada eh. me la para ah, chale al 3 Sí, mi este no a llevarme el 16 mejor. Dejé un teléfono nuevo al allá arriba. Ya tiene un pacto en mola. Oye, va, cruz. En esta casa voy aquí. A cada rato alguien aquí, que no puedo. De... Él, él la cruzó y la dejó ahí yo, pues es que sabe. enemigo, que enemigo, consigno, enemigo, enemigo. Uno, muy bien. ¿Te acuerdas de eso que lo mataste eh, mal o no? quiero también. Casi 300 balas, pero quedarme yo puesto de balas y entonces al final no tiene nada Una dice le está ahí ¿no? y, y otra vez que decís, se lo a Pero que hace rato, yo la dejé un rato, o sea, es casi cuando caímos. Cuánta vale que necesitas Fidel de Ah, pues para darte una cuantas. yo tenía 400 y pico y 160. Yo estoy botando vaina, yo estaba bien. ya. aún encuentro yo mi alma, ya está el punto listo. Yo lo luteé. No había nada bueno. Yo Toma una entonces, yo llevo dos. Tiré esta a ver Toma una punto rojo que yo llevo dos. Ahí eh... llevo otro no y así va porque me mató el caballo yo dije que ve el monto te capo que chistoso si te da. otro tipo que me entró a balazo y yo lo estaba franqueando porque en serio yo no fui el sol de vamos a yo fui en el mundo, te capo que es <laughs> sí, lo que era Viene un helicóptero a, mejora, a mejorar Mira a ver el No, es el enemigo Por ahí va Viene otro también el copo de Fava eh, en la última idea, y la última de es la última. Por ahí se fue uno. De... Por ahí dame un número. Dame, veo la lucecita del de, de, de que usa droga. Lo... Está por ahí, ve. La no lucecita de que tiene droga. Lo... No, lo... no, no vamos a ir sí, no, no para allá. La persona no está para allá. Vamos a ir para allá enemigo enemigo gente, gente, gente. Gente, hay otro hay otro no lo veo yo lo veo ya como esa m16 nos relaja Y ya encontré la ak 117, que era es lo que yo estaba buscando para cambiar ella. Un acá. Y ahora... Hay otro aquí. Ya estamos, muerto, tiene mira punto rojo. Yo ando buscando un sniper ahora. Eh, ahora sí tenemos que irnos. ¿no? Ahí te va no hay mucho tiempo para, por ejemplo. Bueno, primero fue que la zona se entró un Chile vamos nosotros. Bueno, va a venir. Ya no he encontrado sniper todavía. De ahí yo y obvio, la comunicación señor. Y eh, eh, mejoraron ¿Eh? ¿Cómo se lo Una noche, cuando venga cambios de día. Pero mira, ahí, ahí fui yo a que mate a uno de. De vez en cuando miras para atrás y alguien viene chingado. A ver, si mira, eso es alto. Yo llevo el dolor encendido, pues si la mosca. Mira para ¿eh? acá, era que no se lo yo le dije vamos a mejorar, <ríe> no sabe, y, ahí, <ríe> bueno. y ahí hay una vaina de mejorar. Pero normalmente cuando no la mujer a soltar es una asistencia eh, Voy a tirar algo ahí abajo, antes de bajar ¿Tú antes de que usted te va, voy a tirar Ahí ¿Sí? va sí? sí. la mujer arriba mi... ¿Arriba ¿Arriba el tín? Sí Explote, eso es el plote, ¿verdad? Ya no sé si te hace daño, pero explote de so, like yeah, yeah Vamos la otra montaña que está aquí delante de nosotros. ya yeah, yeah, yeah. para acá, wey. en esta montaña? Estamos no, no, no. Y desde no aquí The revived flight will arrive at one the flight, the flight, the flight. The Aquí no helicóptero, Aquí no helicóptero y aquí se lo robaron. Viene la zona, entremos, entremos ya. Aquí hay gente, porque esta caja se acaba de abrir ahora mismo. <risa> Hay como cinco negros. Me subo. Esto lo vamos a jugar más táctica, pero yo no he matado a nadie. estoy en 20 cosas menos. Yo me subí desde aquí hasta Bueno, ya sacamos la no, otra. Oh, oh, ¿me dieron? Lo vi, lo vi. Está aquí adentro dentro de, de la casa por pues, donde entramos. mira la que... vaina esta para ver dónde está. Oh, está ahí, el lado tuyo Capu Ajá. Uh -huh. La misma habitación que tú. Mira, tengo dos. Ah, oh, mira tú. Si, sí, pero que no vaya, Ay, que ya, tú no tienes ya, un machete, tú tienes ya, una ametralladora, tú puedes pelear de lejos. No vaya así. y busca a y Pelea de lejos, usa la distancia. Cuando tú tengas un machete, que lo que te quede sea un cuchillo ahí sí. Pero tú tienes una ametralladora ahí, Hay un tipo aquí subiendo. Viene, viene, viene, viene. No. Aquí afuera hay. Ah, eh. ¡Ah! ¡A una bala! Yo no tengo tiro. Me está tirando a mí ahora Yo acabo de salvarte la vida prácticamente. Cuidado, métase, métase, que hay un sniper allá arriba. Y ahí estamos en, en zona donde ustedes están. Down to the last five. The is arriba está, no más alto de la montaña. Si nosotros flanqueamos por la izquierda, venga, está, y vamos por la izquierda. Ahí arriba está. Sí, sí, ya lo vi. Vamos por aquí y le subimos. Oh, mira un AT aquí, aquí yo creo. No, no ya. Sí, no, no, no. <tose> abierto este caminito no me gusta. Pero, si queremos agarrar este tipo tiene que estar en la mata ya. si si sí, sí, ahí mismo ve, acaba de una una o lo reventa, ¿les reventan el vivo <risa> <risa> agachadito aquí hay gente aquí hay gente epa aquí va un spa Ay no, ya lo mató, era, era el impostor, la vaina, el tipo ese que te, que te manda clon. Es lo mataste, lo mataste. ¿El clon? Sí, velo ahí la caja donde está. Con un AT ahí. Un sí AT50 exótico llevaba. O pues ahí arriba hay. Ahí... Pues pójalo, alguien. ¿no? No, sea, nada, Aquí arriba hay gente. Detrás de nosotros sí. hay una caja de drogas. ¿Nadie la va a coger? Salé cual tres posiblemente un enemigo enemigo aquí, no aquí en esta montaña ahí ahí. ellos me ellos me dónde alguien va a coger ahí son dos son dos Ah, yeah. Tumbé uno. Veo uno aquí, veo uno aquí. Dos, veo uno aquí, eso 210, 215 va cogiendo. Tumbé el otro. No, no, no lo tumbé porque tengo el lacero droga ese eh, jodiéndome No, Pero... ni, ni. Okay, hey, De aquí no tengo ángulo. 215. Están en la montaña donde ahí hay gente ahí. Le eso, ¿también? Ahí. Eso fuerte, ¿no? Tengo uno tumbado y el otro no lo, no tengo visión para el otro. En esa montaña. No, es el eh, que yo tumbé está acá cinco, yo. -2, en, en la dos, dos, bueno, yo coge tu posición para ver si tengo... Bien enemigo, bien enemigo. Sí, de sí. ahí, pone tu taco, un enemigo. Uh, ya me la dieron la dos kil O no, sea. ¿Dónde? En la piedra, ahí vivito abajo. En esa piedra que está abajo nosotros, mira, ya, en el 2 y pico, 2.15, 2.10 dos diez, ahí. ahí están los dos cruzando, están fuera de zona. ¿Lo ¿No ven? Se murió uno por zona. Y el otro. Entremos, entremos. Sí, hay uno, hay uno, uno, me lo está marcando, por aquí. Hombre? No, un enemigo. ¿Estamos esto Buenísima, la sigo curando. Eh, Tienes que venirse por aquí abajo. Vamos que venirse por aquí abajo. Hay uno, uno, uno lo ¿Me da? ¿Me da? lo llama, me lo llama, me está tirando. Lo veo, lo veo, me dio a mí. Se Sí, sí, atrás de esa piedra, ahí mismo tiene en el ahí. Ahí. Ahí, exactamente. Sí, pero como viene de la puerta, no O se va a tirar por la vaina. La zona ¿verdad? está atrás. Pero la zona está por Tiró Tiro zombie, tiro zombie. Sí, pero, pero mira por donde lo tiró. ¿A quién le tiró su zombie? Claro. Se tiró, se, se tiró. tiró. O tiene su vaso caso entonces. Ahí va. Ah, no le di. Muerto. Bueno, Queda uno. Bueno, quedan dos. Puede? ¿Qué ando? Lo estoy buscando. ¿Estás yo, animal? No, déjame moverme. Yo pensaba que estaban cerca. Un prenadazo nos mata a los dos. Eh, movámonos para el punto, tú sabes, para no estar fuera de zona. A ver si está ahí abajo, vas. Ellos tienen que estar en zona ya, es lo que queda. Me tiro. No veo a nadie para acá abajo. Cuidado, no, cuidado, no, no. voy a tirar el para ver dónde está la gente, eh, atrás de ti, cabrón. Claro, no te no queda, sí. te queda, te queda. izquierda de abajo. Con la bazuca. Con la Yo me tiré y me iba a disparar no, ahí.